Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Eh, hoy tenemos anticipo del día D. De, estoy escupiendo todo. Bueno, vamos a darle, ya de entrada directamente a reaccionando ahí a lo que nos va a decir la señorita Hitomi. Todavía no vi el video. 8 minutos 21, así que vamos a darle. Está en HD. Sí, 1080. Bien, perfecto. Sacamos esto, sacamos esto y vamos a darle besos. Hitomi, hello. Nos preparamos para recibir julio. Para para. Quiero que me saludes primero. ¡Go! Welcome, tankers. Con la actualización 1.13 en el horizonte, nos preparamos para recibir junio con muchas expectativas. Así que no perdamos ni un segundo y vayamos con otro episodio de Noticias desde el Frente. Let's go. ¿Cómo está con Yanquilandia? Faltan todavía unos días para que concluya el desafío cristalino. Así que mantengan ese espíritu bien arriba si salieron de cacería el primer día. De otro modo, todavía tienen tiempo para sacar un jugoso descuento para el Kampfpanzer 07RH. Ya estamos en el tramo final para el rediseño completo de la munición HE y la artillería que verá luz con la actualización 1.13 sobre finales de junio. Además, retocaremos un poco a ciertos vehículos para balancear su eficiencia, como los pesados japoneses y las rueditas francesas. Pará, para, para, Pará para porque me empiezo a ilusionar. Yo soy uno de los críticos y de los que piensa que los... No voy a solamente decir los pesados japoneses, sino... Déjame arriesgar la mayoría, no voy a decir todo, pero no. La mayoría de los pesados de línea... Están mal, salvo algunas excepciones el caso Super Conqueror, pero por ejemplo, el mouse, yo en personal, lo veo bastante malardo, el type 5 lo veo malardo, eh, el Panzerkampfwagen 7, o Kampfwagen 7, eh, lo veo mal, eh, bueno, y así los pesados, los, los de las viejas escuelas, quiero decir, ¿no? Yo qué sé, el 60TP está bien, el 705A está bien, y ese 7, sí, está un poquito ahí desfasado también, pero, pero bueno, eso, creo que esto me ilusiona, me gusta, que empiecen por algo por lo menos. su eficiencia como los pesados japoneses y las rueditas francesas. No queda mucho para que la temporada 4 de Pase de batalla llegue a su fin. Pero todavía hay tiempo de completar un par de etapas más con ayuda de las misiones diarias y el episodio final de Cazador de Acero. Sí. No, otra vez Cazador Acero. Bueno, eh. Yo no, me quiero que metan Frontline, por favor. <ríe> Métanle Power a Frontline, porque Cazador Acero a mí la verdad no me, no me divierte nada, no me gusta. Me aburre. Jugarlo solo ya de por sí directamente ni lo juego en lo personal. Y si estoy con algún amigo, alguna, así, alguna persona que quiera jugar, bueno, lo jugamos, pero si no hay que... Por fin concluye el Battle Royale blindado para dar paso a cosas más épicas. Y su Kion finalmente apareció en los comentarios del video anterior y se llevó todo el contenido de Girls and Panzer como prometí. Y ahora es el turno de que aparezca con su nick Pedro B, que si bien no tendrá el 279 que tanto quiere... Ruso, dos puntos Hola Hitomi, urgente Se encontró una división de tanques alemanas cerca de las minas Nick tiene un nuevo arma, un tanque Con una torreta inusual Intentaré acercarme a la explosión Ah, esto había que traducir, ¿no? Me parece Si sí puede llevarse un Defender Que con un poco de RNG de su lado Le ayudará a cumplir su sueño Y un detallito sobre las pistas que escondemos en cada video Me gusta, fíjense el detalle Cómo está bloqueada, me encanta Que además tiene la chapa de identificación La de los soldados, muy bueno Ahora revelaremos cuáles fueron en el video siguiente. He... Esther Aquí X. las del episodio. La intro anticipaba el evento por el día de la guerra de las galaxias. El código secreto anticipaba el lanzamiento de Steam. En Steam había una dedicatoria a Tommy 11 en la lista de ganadores. El diálogo final hace referencia al desafío cristiano. Pasado. Sí. Suerte con las de este. Soy malísimo para eso. Ahora que tenemos una nueva maratón en marcha, es una buena oportunidad para hablar sobre el concepto de esta actividad y su objetivo, tanto para nuestros jugadores como para nosotros. Y para eso está Hitomi Facts. Las maratones o desafíos existen desde el 2018. Como su nombre lo indica, son intencionalmente complicadas y demandan una gran cantidad de tiempo de juego en un periodo relativamente corto para completarlas. Sus condiciones y premios están claros desde antes de que comiencen para que nadie se lleve sorpresas de ningún tipo. Con esto y con las opiniones de nuestros contribuidores de la comunidad sobre el vehículo de recompensa, intentamos evitar crear falsas expectativas. Claro que para algunos jugadores que están habituados a jugar Wall of Tanks a diario por muchas horas o que son muy habilidosos, este formato no es un desafío real pero no son la gran mayoría. Entonces, ¿por qué existe? Está ahí para cubrir un segmento importante de jugadores que es bastante activo. Escuchen lo que está diciendo, porque es muy importante. A ver, después, porque después las quejas son un montón, ¿no? Eh, en relación a lo que está diciendo ella que tiene que ver con las maratones. Che, pero ¿cómo puede ser que una maratón dure 10 días? ¿Cómo puede ser que sea tan corta? ¿Cómo puede ser que sea tan difícil? ¿Cómo puede ser que tenga que ser esto? Que tenga... eh, eh, eh. Escuchen, presten atención. Yo también estoy escuchando y prestando atención porque hay cosas que no. de lo que está diciendo que no sabía o no tenía en cuenta, por lo menos. Y siempre está la búsqueda de contenido. Pará, voy a un toque para atrás. Para algunos jugadores que están habituados a jugar Wall of Tanks a diario por muchas horas o que son muy habilidosos. Los jugadores muy activos o habilidosos consiguen el premio mayor con relativa facilidad, pero eso es entendible, es comprensible, digamos, o sea, un tipo con, con cierta habilidad en el juego lo va, obviamente lo va a hacer mucho más sencillo que alguien que le cuesta. Eh, que le cuesta jugar mmm, Mejor que otras personas O incluso que tal vez juega bien Pero no tiene el tiempo No solamente hablemos de habilidad Tiene que ver, yo creo que el mayor reclamo De la gente con la que he charlado No tiene que ver con el desafío en sí Con la dificultad Tiene que ver con la relación Dificultad para tiempo Porque si a si tenés que hacer 50.000 de experiencias Pero en vez de hacerlo en, en un día Podés hacerlo en dos. Ahí está la cuestión, ¿entendés? Eh, los demás jugadores lo obtienen con mayor esfuerzo o con un descuento bastante considerable. Lo que de por sí invierten en el juego, lo compran o eh, no de acuerdo a sus intereses como hacen con otros artículos premium. No, eso está clarísimo, eso ni hablar. Eh, yo soy de los que piensan que eh, me gustaría que el WOT sea más un WOT para todos, ¿Bien? Eh, como dice ella, los, los Super Unicums Son una minoría muy puntual ¿Bien? No son todos Super Unicums Entonces, y no todos tienen Los jugadores normales, como puede ser mi caso eh, Tal vez los que no tienen El tiempo para dedicarle Es muy complicado, y capaz que llegas a ser un 20% Y es complejo, es difícil Para mí tenía que ser un poquito más Para el llano, me gusta que sea todo para todos No solamente para que sea más fácil para, para todo el mundo. Digo. Este formato no es un desafío real, pero no son la gran mayoría. Entonces, ¿por qué existe? Está ahí para cubrir un segmento importante de jugadores que es bastante activo y siempre está a la búsqueda de contenido nuevo y atractivo. Para ellos, este formato sí es un desafío. Y como ya dijimos, tiene que estar a la altura de la palabra. Las críticas que recibe generalmente este formato están asociadas a que precisamente no es fácil, pero esa es justamente la idea. Es lo mismo con las misiones personales, solo que este es muchísimo más intenso. Ya existen otros... Sí, intenso, traducido igual corto. Intenso, corto, diez días. ...otras modalidades que cubren con recompensas acordes el deseo de ampliar el arsenal de los garajes con menor esfuerzo y más tiempo. Pero eso no significa ...que no habrá cambios o introducciones nuevas en el futuro. Bien. El AMX50B, el STRB103B y el E50M serán nuestros tres protagonistas para... Me gustan los tres, te digo. El 50B, difícil de jugar, tenés que agarrar la mano, complicado... No puedes tomarlo como un medio porque en campo abierto o en zonas medianamente abiertas no tenés camuflaje para eso. Tenés 280, 250 de camuflaje cuando un medio tendría unos 400, 500 y hasta 600. Eh, en la zona de pesados, sos de papel, te entra todo. Tenés que tener mucho cuidado con las artillerías porque me han sacado hasta mil, casi 1500 de un solo disparo. Entre me, me, tiene una artillería esos francés, sos de papel, te, te, una... una Munición explosiva te entra en el, en el chasis y que te destruye. Motor, eh, te mata los Todo, todo. Me hizo. Fue, era me, Directamente esa artillería me tiró una bomba atómica, ¿no? <ríe> o sea, me hizo mierda. 103 está directamente, está roto. O sea, está muy bien. Excelente. Encima adelante tiene la protección para las explosivas, las hits y todo eso. Y el e 50 m me parece que es una bestia también. Otro que está muy bien. Dentro de todos, los alemanes está bastante, bastante bien. Es más, tirando a un mediano pesadete, ¿no? El e 50 m no es un mediano, o sea, sí es un mediano, pero es un mediano tirando a, a, a pesado. No, no, no tiene la agilidad que podría tener un Leopard, por ejemplo, o algo por el estilo. Eh, también es un poquito más duro, es más rebotón. Eh, y está, creo que está muy bien, tiene muy buena recarga, penetración y daño. Y el STRB también recarga en nada. Y el 50B, si lo sabes usar muy bien, este, te, si bajás, o sea, tenés que ser muy carroñero, muy garronero. O sea, de ir y, y robar... Eh, Ves que hay uno que está más o menos solo, por ejemplo, te, si está un poquito tocado, te vacías el cargador y nos vimos. En camino en junio. El francés es rápido y puede infligir mucho daño, pero su blindaje es inexistente. No está en rápido, más o menos. El sueco es para los pacientes y quienes vieron los videos sobre las mecánicas de ocultamiento. Y el alemán, si bien perdona errores, ese tamaño debe manejarse con cuidado a veces. Del 4 al 7 de junio, conmemoraremos el 77 aniversario del desembarco de Normandía. Así que preparen sus reservas de oro para aprovechar todos los descuentos que habrá en tripulación. También habrá cuenta premium y equipamiento por misiones. Del 11 al 14, prepárense a sumar experiencia de amontones montones en todos los niveles con misiones dedicadas. Y en paralelo, del 11 al 15, obtengan consumibles, equipamiento y más en conmemoración de la ofensiva de Carelia. Si no conocen esta batalla, búsquenla y encontrarán el sentido del mapa con el mismo nombre. Mal por mí, no, no, no. la verdad es que no, no sé nada de la ofensiva de Carelia. Tal vez sí como una, como una, como una operación militar, pero así en puntualmente la batalla de Carelia no, no, no lo sabía. Del 18 Maravilla. al 21, si juegan lo suficiente, habrá cuenta premium de World of Tanks esperándolos. Además, habrá misiones dedicadas por el Día del Padre, así que ya los tenemos cubiertos si buscaban qué hacer. Jugar World of Tanks con sus padres, ¡claro! Y del 25 al 28, en honor a la operación Bragratión, podrán una vez más acelerar su progreso con todos los tipos de vehículos, menos artillería, por supuesto. Por hacerlo, también obtendrán una... ¿Por qué? mira que yo no estoy a favor de la Arti, pero ¿por qué discriminar a la Arti? O sea, menos la Arti, por supuesto, como diciendo, mmm, ustedes que juegan Arti... Buena cantidad de consumibles y potenciadores. Y presten mucha atención desde principios de junio al portal porque un fin de semana por el día de no es lo único que habrá en honor del mayor desembarco militar de toda la historia. El E-25 es el sueño de cualquier cazador. Rápido, prácticamente... ¿Qué dice Furchlos? Und treu. Und es I, ¿no? Treu no sé qué mierda es. Bueno, eh, vale la pena, chicos. Tienda Premium. Los que puedan permitírselo compren el LON. se lo digo con él al final, compren lon es muy buen casa, boludo es totalmente invisible y encima tiene la particularidad que no sale nunca a la venta o sea, cada o sea no es que sale nunca pero no es que sale todos los meses digo, cada muy lejano sale, si pueden comprarlo yo realmente lo recomiendo si te gusta jugar tires Bajo, obviamente no, no, no, no es el tanque más roto del juego pero es divertido, ponerle o sea, tenés a 20 metros un pesado y lo vas a llenar de tiros otra cosa, tenés que usarlo casi, te diría que es full oro, salvo algunas pocas municiones de AP, pero es que estás en el horno. sino porque penetra muy poquito, saca muy poquito, pero es una metalladora Pum, pum, pum, pum, pum. ...invisible y con un DPM equiparable al de un nivel 9. A esta cucaracha solo le falta volar para ser aún más insoportable de lo que ya es. No, no, es re pesado. Si moverse continuamente no es lo suyo, el ISU 152K es lo que están buscando. Esperen pacientemente en un arbusto Y denle un madrazo al primer incauto que aparezca no, Encima lo que tiene en comparación la ISO 152K con la ISO 152 de línea Es que penetra más eh, Yo la verdad, eh, todo lo que tiene que ver con el cañón Es mucho mejor la 152K eh, que la ISO de línea Che, traduzcan esto porque capaz que es un código esto On e no sé que me dice es un quilombo Pero busquenlo que puede ser que sea alguna cosa Viste que siempre dan como mensajes ocultos bueno, puede ser un código o alguna cosa Y si de dar buenos madrazos se trata El Object 703 versión 2 Y su muy disparo bueno. dual Pueden dejar a unos metros del garage A cualquiera que no haya visto la guía Sobre cómo angular correctamente el blindaje Muy bueno es, en, en Tier 8 es muy bueno Obviamente Tier 10 tenés que tener mucho cuidado Te vas a enfrentar a tanques muy rotos eh, Entonces tenés que tener cuidado Pero en Tier 8 se la banca contra cualquiera Cualquiera Y encima... Ten en cuenta que te van a tener un poquito de, de miedazo, de cagazo, salvo que hayas disparado Pero si vos no disparaste, yo veo un 703, suponte, ¿no? Yo estoy con mi lowe, con mi defender, con el que vos quieras pesado Y yo sé que el chon no disparó, no te le puedes lanzar porque si te mete la salva completa Te baja unos desde 700 hasta 900, así que es un garronazo, así que ojo Tienes que tenerle mucho cuidado a este tanque, muy bueno La verdad que recomiendo los, los tres en su medida, no tiene nada que ver uno con otro el E25 no tiene nada que ver con la 152K Y la 152 no tiene nada que ver con esto Ni este, con ninguno de los otros dos Pero cada uno, en su si te gusta eh, El estilo de cada tanque en particular Creo que los tres son buenos Te gusta meter altas bombas, boom Zarpado, 152K No te gusta meter altas bombas, pero te, te gusta hacer ahí una, una cucaracha molesta Que pum, pum, pum, pum pum E25 eh, Y querés un buen tier 8, creo que este es, eh, este es el tuyo Muy bueno, me gusta esto. ¿Qué? Aquí les van sus raciones del mes, soldados. Úsenlas con sabiduría, salgan Bienvenido, al campo de batalla y háganme sentir orgullosa. <ríe> el código de este mes va dedicado a quien asumirá como representante de la comunidad latinoamericana en breve. Ya hablaremos de eso más tarde, pero si quieren conocerlo un poco más, pueden ver la entrevista que le concedió a Enusi. Recuerden, como siempre, que con Bien. el código vienen misiones por alquileres para cada fin de semana. Los más destacados de junio... Son buenos los alquileres, mirá, Progetto, TS5, ztr 1 Bueno, el Thunderbolt. Sí, está bien. Ponele. Serán la Tormenta de Pasta y el formidable TS5. se abajo, boludo, me hace reír. Se necesita conexión a internet y prácticamente cualquier PC. No se requiere habilidad, vale no ser un bot. <ríe> Sin trampas, no, de verdad, no usen trampas o ahí van atacados de junio serán la tormenta de pasta y el formidable TS5. Sí. Y ahora para el concurso del mes, vamos ¿Cómo cambió de look? con algo para los verdaderos fanáticos de la historia militar de la Segunda Guerra Mundial. A ver. World of Tanks cuenta con unos pocos vehículos que pertenecieron a tanquistas destacados, ya sea por acciones concretas o desempeño general, como el Pershing del Sargento Early, el Sherman de Loza y el Thunderbolt de Creighton Abrams. Así que, ¿qué otros vehículos que hayan pertenecido a comandantes famosos les gustaría ver en el juego y por qué? Por sus respuestas, 5 afortunados comandantes se llevarán un vehículo a Premium al azar y otros 10 se irán con un pack especial. No olviden su nick. Tienen tiempo hasta el 15 de junio. El Tiger de... ¿El Tiger era? Si igual el Panther, ya no me acuerdo. De Kurt Nispel Me gustaría. Muy bueno. Los que tengan al RNG de su lado verán su nick aparecer en pantalla como los de... Cara alfa, messenger, a ver si conozco Toto, 2212. ¿Será Toto el Toto que yo conozco Toto? Mirá, Matiburón, te conozco. Ellos. Eh, y ninguno más. Y hablando de RNG, ¿será que se termina el reino de las rueditas? Hasta entonces, uno abajo y cinco arriba Adiós, comandantes Eh, qué bonita Escúchame, ¿se termina el reino de las roditas? Raro Está pidiendo una pizza, no entiendo boludo. Para pará, pará, quiero ver qué tanque es, boludo, a ver, déjenme en los comentarios qué tanque es, ustedes son más crack en esta cosa. yo no caso, nunca caso ninguna, boludo, soy malísimo para esto. ¿Qué tanque es? Alemán, seguro, porque tiene toda la pinta de alemán. La... ¿No es el, el Panzer H este? Tiene una pinta de de, de, de, de, de, no sé qué. Es alemán, por la parte de abajo y por las orugas anchas. Pero qué raro, no sé cuál es, me, me pone mal. Es tipo una especie de Tiger o de, de tipo de E50M, algo así. No, no, no, no, no, no lo caso todavía. No sé cuál es. Oh, bueno, no importa. Ustedes son más inteligentes que yo seguramente, así que van a poder sacarlo Bueno amigos, hasta aquí el video reaccionando al video de lo que tiene que ver con noticias desde el frente de junio Espero que les haya gustado, que se hayan divertido Y nos veremos en el campo de batalla Besos, chau chau, los quiero Suscríbete y deja like